y dejar el automóvil son los principales retos que asumen expertos en movilidad, ciclistas asociaciones en busca de recuperar la vialidad pública. La verdad es que todos somos dueños de las calles y hay una pirámide de movilidad en la que nos ubica a los peatones en el primer lugar y primero que nada personas con discapacidad, personas mayores, niños y minusválidos obviamente, están en primer lugar, es decir, se les debe dar prioridad pero como está construida la ciudad, está construida al revés. Está construida para vehículos, automotores, nada más. Y obviamente si ya está, no vamos a volverla a hacer. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo adecuadamente, cuáles son las rutas adecuadas, cómo puede ser, cómo es la movilidad en sí para diseñarla adecuadamente. De acuerdo. Con la estadística de vehículos de motor registrados en circulación, publicada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado de Puebla circulaban aproximadamente 1.164.392 vehículos motorizados. Este alto flujo de automóviles trae consigo consecuencias como la contaminación ambiental generada por los gases que emiten cuando están en carretera y la contaminación acústica motivada por el ruido que producen. ¿Tú has utilizado o utilizas la bicicleta como medio de transporte? Sí, en algunas ocasiones. Generalmente, ¿cada cuánto tiempo la utilizas para llegar a tu destino? Ah, pues a veces cada semana. Yo creo que sí, incluso pues estoy caminando y pienso ahorrar para una bicicleta, ya que no, no me gusta mucho la combi o el camión. ¿Tú consideras que la ciudad de Puebla eh, cuenta con la infraestructura adecuada para otros medios de transporte que no sean el automóvil? Uh, considero que sí, pero le falta un poco. ¿Por qué? Pues porque en las bicicletas a veces este, tienden a, a haber accidentes, por lo que los carros no tienen como... Pues... Se meten y así las bicicletas, entonces creo que debería haber un poco más de seguridad. Bueno, por lo menos en la calle que yo paso, yo creo que no. Siento que le falta demasiada infraestructura debido a que, por ejemplo, hay zonas en las que sí está permitido las bicicletas y todo, hay un lugar correcto, ¿no? Sin embargo, en otras áreas este, es hasta peligroso para tanto peatones como bicicletas. Desgraciadamente la gente no está acostumbrada a respetar. Esa es una de las causas principales y eso es lo que perjudica a los ciudadanos. El 22 de septiembre fue declarado como el Día Mundial Sin Auto, para estimular la toma de conciencia sobre el uso que se debe dar a este medio de transporte, pues generalmente las personas suelen desplazarse en coche aún en distancias cortas, aumentando el tráfico, el caos y la contaminación, además de que contribuyen al incremento de siniestros viales y la pérdida de vidas. Debemos... Planear que la ciudad esté interconectada, que, que inclusive los que viven también en la periferia puedan llegar en bici, a lo mejor a un transporte público, dejar su bici guardada, utilizar transporte público, que esté también en buenas condiciones y bajaría muchísimo la cantidad de, de vehículos que, que circulan, la contaminación. La falta de infraestructura adecuada, la carencia de señalética, la falta de conectividad entre las ciclovías, las fallas en el alumbrado público, las condiciones de las calles, la preferencia al uso del vehículo motorizado, así como los altos índices de inseguridad, desmotivan a las personas a usar otro tipo de medio de transporte. ¿Alguna vez se han sentido vulnerables por ser peatones? Sinceramente sí, algunas ocasiones. ¿En sí. qué tipo de ocasiones? Ah, por ejemplo, en este, eh, ciertas zonas en las que únicamente son de peatones, las bicicletas se suben por la por los coches principalmente. Okay. Entonces es de que estar al pendiente. Este, hay ocasiones donde a pesar de que haya semáforos, muchos no conocen las reglas de vialidad y no dan preferencia al peatón como siempre debe de ser. Sí, sí, muchas veces más en esa parte donde se, creo que se llama Avenida Mayorazgo, creo que sí está qué? muy peligroso el metrobús y cómo se tiene que cruzar para llegar al otro lado. Okay. Pasan demasiados carros y no está como que bien cronometrado el semáforo. Sí, por ejemplo, que se pasan la línea, eh, que a, a veces se cambia el semáforo unos, unos segundos y ya le quieren echar uno el carro encima. Sí. He estado a punto de que me atropellen. Pues es que iba atravesando la calle, pero o sea, atraveso dos veces, una la de allá y la de acá, entonces este, tienes que esperarte en, en medio, pero y sí está ya. como que muy reducido, muy, muy reducido no, no es como tal una banqueta. ¿En usted cómo mejoraría si decidiera utilizar la bicicleta diariamente como medio de transporte? Pues concientizar a la gente, a los coches, a que respeten las áreas, eh, por ejemplo vemos ahí que va pasando que, que, y que nos den el paso y sobre todo a la gente mayor que nos respeten porque también tenemos derechos. Sí, dar mantenimiento a una bicicleta, que darle mantenimiento a un coche, preferimos una bicicleta, sale económica, contribuyes al ambiente y a tu salud. Eh, al transportarme llegaría más rápido a los lugares, sería mucho más cómodo que ir en camión o en automóvil que es este también contamina mucho y es perjudicial para el medio ambiente. Pues yo creo que más el beneficio económico, igual puede ser el de el deportivo pero yo creo que es más el económico, ya que pues, no, no gastaría nada en camión. La iniciativa de crear el Día Mundial sin Automóvil nos permite conectar y promover alternativas de transporte y movilidad, como bicicletas, monopatines, patines y, ¿por qué no?, simplemente caminar.